Hoy estamos con Juan Maldonado, ustedes no han visto antes, pero nos va a contar qué está haciendo y dónde está trabajando. Hola a todos. Bueno, como Felipe les decía, mi nombre es Juan Maldonado y soy PR Manager tanto de Colombia como para Ecuador para Honor. Bueno, Juan, cuéntenos un poco de dónde viene Honor y qué ha pasado desde 2013 con la marca. Bueno, la historia de Honor es muy interesante y es que desde el año pasado nos independizamos de Huawei y desde entonces estamos creando nuestra historia completamente desde, pues, desde nuestro ADN. Bueno Juan, ¿y cómo ha sido esa independencia? Porque todo el mundo se pregunta habla de Huawei, pero pues ya no son parte de Huawei, o sea, ya son una marca totalmente diferente. Completamente independiente y precisamente estamos muy emocionados porque dentro de muy poco estamos lanzando nuestro primer smartphone en Colombia desde pues desde la independencia de Huawei y esta viene pues con una línea pues propia de nosotros. Bueno Juan, nos dicen que ya son aproximadamente 10.000 colaboradores. ¿Qué hace toda esa gente en, en honor? Pues mire que somos bastantes, somos 10.000 a nivel global, pero más del 50% se dedica únicamente a investigación y desarrollo. Todo esto lo hace por medio de laboratorios de innovación, que son más de 100, y tenemos cuatro centros de innovación puntualmente que se dedican a crear nuevos productos, y ahí es donde más del 50% se dedican únicamente a esto. Bueno, Juan, pero ¿toda esa gente va a crear solo Smartphones o me dicen que ya tienen Wearables, que hemos tenido algunos acá? Cuéntenos un poco y muéstrenos qué hay, qué tienen. <risa> en este momento tenemos dos, dos tipos de productos que son más enfocados hacia Wearables y puntualmente nos enfocamos en una estrategia que nosotros denominamos 1 más 8 más n, que básicamente lo que hace es crear un ecosistema digital de tecnología para los usuarios. Entonces, empezamos por esa... Esa ecuación que puede sonar un poquito difícil, que es el 1, que es precisamente ese corazón de todo ese ecosistema que es el celular. En el celular le da energía y le da fuerza y vida a todo ese más 8, que son precisamente los wearables, que vamos a hablar de ellos, y por último tenemos el más, el más N, que en más N tenemos, como lo dice el nombre, N posibilidades de productos que van más orientados a todo el tema del IoT o Internet de las Cosas, donde podemos encontrar una infinidad de productos como son cepillos de dientes, eh, vacuum cleaners, de todo un poco ahí. Volviendo un poco a los wearables, que es donde nosotros entramos y está enfocada nuestra estrategia, en un inicio en Colombia, vamos a encontrar estos dos productos. En un inicio encontramos a la band 6, la cual es una banda inteligente desde la cual se puede rastrear diferentes estadísticas especialmente enfocadas tanto en salud como en todo lo que tiene que ver con fitness. Entonces, en salud eh, podemos monitorear tanto la saturación en sangre, que es algo tan importante actualmente, como igualmente la frecuencia cardíaca. Esto igualmente pues, va a dar como esos tips muy certeros de cuando está muy alta o está muy baja y así poder ir a donde profesionales de la salud donde podemos tener como eh, dictámenes eh, más médicos sobre esto. Igualmente eh, cuenta con diferentes alternativas como lo es el True Sleep, que el cual monitorea la cantidad de sueño que tiene y la calidad que tiene en nuestro usuario al igual que diferentes modos de que lo que hacen es monitorear qué tipo de estrés tiene, digamos la cantidad de estrés con el que cuenta el usuario y así le puede dar como diferentes tips eh, sobre cuando esa persona está como muy estresada, le puede dar diferentes tips de cómo relajarse. Igualmente tenemos más de 10 modos de ejercicio sobre los cuales pues lo podemos monitorear hasta inclusive con teo de brazadas en, en las piscinas o pues inclusive también en agua salada porque pues nuestro producto es resistente al agua y por medio de él pues se puede tener igualmente conteos tanto de calorías quemadas como de tiempo recorrido y espacio recorrido esa es nuestra pan 6 la cual igualmente se puede cargar hasta 14 días tiene batería hasta para 14 días y se carga pues muy fácilmente con simplemente el cargador que pues es, es magnético Igualmente contamos con nuestros audífonos son los Earbuds X1, los cuales su principal atributo, o aunque sea el que más me gusta a mí, es su batería. Su batería cuenta con hasta 6 horas de reproducción continua, de videos, de, pues, de, de música, o inclusive de llamadas, los cuales se pueden extender eh, por, por medio pues, del estuche, el cual pues, también se puede cargar y este le va a dar eh, más de 18 horas por lo tanto pues, en total vamos a tener toda una cobertura de las 24 horas para pues, hacer llamadas, para escuchar música y diferentes actividades que tenemos a todo el día Igualmente tiene can cancelación de ruido y pues, como ustedes ven es muy ligero y portátil Super Juan, y qué tantos usuarios activos tienen actualmente? En este momento tenemos 200 millones y estamos muy felices por ello gracias a que pues desde nuestra independencia esta es una de nuestras cartas que da mayor confiabilidad sobre pues las estadísticas que estamos manejando esto y sobre el éxito que hemos tenido hasta el momento es un montón de gente la cantidad qué, qué tal es la experiencia qué tan importante es para ustedes esa experiencia que llega a tener el usuario lo es todo Felipe como hablamos previamente tenemos toda esa cantidad de personas que piensan únicamente en investigación y desarrollo, que están pensando puntualmente cómo crear mejores productos y cómo resolver necesidades que el día a día, usuarios como, como ustedes en casa, como Felipe, como yo, tenemos, y así resolver ese, ese digamos, como ese journey de producto para que sea muchísimo más fácil y fluido. Bueno, Juan, háblenos de los pilares, o sea, ¿hacia dónde va la marca? Bueno, nosotros tenemos diferentes pilares, los cuales son principalmente cuatro. Por un lado, estamos, tenemos la confianza, porque estamos muy enfocados en, en la seguridad de los datos de las personas. Por otro lado, tenemos la innovación, que es previamente lo que hablábamos, más del 50% de nuestra planta global laboral trabaja precisamente en este menester. La independencia, gracias a que pues somos una compañía ya completamente... Eh, libre, lo cual nos lleva al cuarto pilar, que es la libertad. Aquí creamos puntualmente ese tipo de, de contenido y de productos que son ya netamente honor y desde, desde ese ADN que es tan propio de nosotros. Juan, hay algo que a la mayoría de gente le preocupa. Son los acuerdos de colaboración, o sea... Sí, me imagino. Sí, y, y, y uno en especial que usted me dirá si va a estar presente o no, y es los servicios de Google. Cuénteme en qué estamos. Pues Felipe, precisamente sobre esto, los usuarios, usted y nuestros, todos nuestros seguidores pueden despreocuparse sobre esto, gracias a que contamos con más de 1100 acuerdos en todo el mundo, y dentro de ellos se encuentra uno de los más importantes, y es el de Google. Todos nuestros celulares cuentan con los Google Mobile Services y pues Colombia no va a ser ninguna excepción sobre esto. Igualmente podemos trabajar de manera muy colaborativa y abiertamente con proveedores de talla mundial como lo es Qualcomm, como lo es Intel, como lo es IMAX, AMD, entre muchísimos otros. Así que por ese lado les damos como carta abierta a que prueben nuestros productos con la... Con, las, con el 100% de la seguridad de que les va a gustar y que va a tener como la confiabilidad que ya conoce. Juan, algo que todo el mundo quiere saber es ¿cuándo van a llegar los smartphones? Llegan muy pronto. En cuanto a los smartphones, que de hecho pues vamos a tener dos, eh, estos los vamos a lanzar exactamente el 10 de noviembre a las 7 de la noche, donde esperamos que todos ustedes se conecten y conozcan el gran producto que les vamos a presentar. Bueno... Para que todos estén muy pendientes. ¿Nos repite la fecha nuevamente? 10 de noviembre a las 7 pm. Aquí Felipe les va a incluir el, el link para que no se pierdan ningún detalle. Perfecto. Muchas gracias Juan. Y usted sabe, Texetera es su casa, así que lo esperamos en Texetera.co. A usted Felipe y a todas las personas que están viendo en casa.